Buenas noches, sean bienvenidos a esto que es Encuentro con lo Desconocido donde escuchamos los relatos de las personas que nos siguen cada noche en estas transmisiones relatos que me envían a mi WhatsApp y donde también me envían fotografías, videos para que los podamos an analizar porque en el mundo hay muchos, muchos casos sobrenaturales que suceden Día con día Desde el principio de la historia Los fenómenos paranormales han estado presente Junto con el hombre Y es que el miedo es algo que ya traemos desde que nacemos Y lo desconocido eh, Siempre, siempre existirá Siempre habrá cosas desconocidas Siempre habrá cosas que aún no sepamos eh, Su significado o conozcamos y entonces nos causará intriga, nos causará temor. Así que muchas personas todos los días me mandan mensajitos en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en mi correo, contándome historias o mandándome evidencias de lo paranormal, que son muchas. Le doy la bienvenida esta noche a la gente que me ve. En YouNow, un abrazo a todos Mi madrina me está viendo, le mando un abrazo A mi madrina que me ve en YouNow Que me ve por un ratito en la transmisión Gracias madrina, mi madrina sí me quiere No que ustedes nada más los bautizaron y ya La única foto que tienen es esa del bautizo Y nunca más volvieron a ver A sus padrinos, mi madrina sí me ve Está ahorita mismo En la transmisión de YouNow Le mando un abrazo también A toda la gente que me está viendo en TikTok a U08289951269083. Se nota que somos millones de personas en el mundo y por eso ya no alcanzan los eh, NICs, ¿verdad? Ya no alcanzan y ya tienen que ponerse tantos números para que puedan uh, uh, ser agregados a las plataformas, a plataformas. Uh, Enrique Díaz Fajardo nos ve en YouTube, Evelyn Abelés, buenas noches, Esther Hernández también nos ve buenas noches, Marisol nos ve en Facebook. Le mando un saludo a Dino Gerson también, que nos ve desde Bolivia. Un abrazo. Oxlack. si te portas mal, tu madrina te va a dar tu madrina. Qué chistoso. Hice un dibujo bien genial. Ahora, Akira Drows le mando un abrazote, que es miembro del canal. Y estaba pensando, antes de saludar a la gente de, de Instagram, Aztecas Córdoba, a Kelelel. A la hora, un abrazo también que nos está viendo en Instagram, a la gente de Instagram le damos la bienvenida, poco a poco ya los de TikTok se están acostumbrando a esas transmisiones, los de YouNow ya me conocen desde hace años y los de Instagram ojalá poco a poco se acerquen, mientras tanto también un abrazo a los de Facebook y a los de YouTube, todos somos la familia Oxlack. todos somos la legión Oxlack. les agradezco inmensamente el apoyo. Eh, no solamente con sus likes, con las compartidas, con los superchats, con las donaciones, sino con que me escriban, que me hablen por WhatsApp y me escriban sus historias. Por todo, mil gracias. Brujita, que se ven, un abrazo. Carlos Armijo, como siempre, también, que son administradores ya de estas transmisiones en YouTube. Dino Gerson, aquí en Bolivia hay un chin, chingón de casos paranormales, dice. <risa> ok, Jorge Jackson dice, hola, hermano, Legión Oxlack, dice Evelyn Avilés. Una buena noche de diciembre para historias de miedo. Saludos desde Gómez Palacio, Durango, Luigi Malo, dice hola Oxlack. Acá tenemos a Arles, a Time27, mi madrina. Muy buenas noches a todos ustedes. Y aquí en TikTok tenemos a Rosy Paredes 2628, que dice Olis. Olis, Rosy, ¿cómo estás? A Ricky 89849. Un abrazo, Ricky. porque en TikTok? En TikTok los usuarios tienen nombres. Y, y, y números, o sea, por ejemplo, todos tienen un nombre y números, Rosy Paredes 2628, Ricky 1849, qué, qué, qué rarito que, que tengan, ya no les alcanzan los nombres los allá en, mira, Bam Bam, 178187, ya no les alcanzan los nombres en TikTok, o qué pasa?, eh, por ejemplo, es 7Osmar, Isaac Saavedra 31, Pablo Josué 03 <risa> No hombre, no, ya no alcanzan Acá en Instagram también hay con números eh. Mira, Kimi 51 711, a Cisneros 8615 Un abrazo, gracias por unirse a estas transmisiones En YouNow sí si son más Más normales los nombres, Anayeli López Ah no, también Anayeli López 21064 Arles, sí se llama Arles, ¿No? Arles 23, ah, no, pues sí. Mi madrina, Soch Tobar 8. Ah, no, pues sí, todos llevan nombres, llevan nombres y números, no me había dado cuenta. Qué raro. Bueno, no, no ha de ser raro. José Manuel 96, se acaba de unir también, por ejemplo. Un abrazo. A Juel Tello 91. Todos tienen nombres y números. Noob, noob Master 69. Saludos desde Perú, Oxlack, dice Julio G. Laván, Gabriel Rodríguez. No, en Facebook y en YouTube, no, eh. No tanto son de, no tienen números. Pero en las otras plataformas sí tienen números. Qué raro. Qué raro. Oxlack, ¿por dónde puedo enviarte material para, para analizar? Bueno, en mi WhatsApp, que lo vamos a revisar el día de hoy. Vamos a, a entrar a mi WhatsApp y vamos a ver qué es lo que me ha mandado la gente. Porque me manda de todo tipo es que tu nombre es único, Oxlack, dice José Manuel 96. Sí, mi nombre es único. Sí. Un día lo busqué para ver si había algo relacionado con Oxlack. Obviamente está relacionado al extraterrestre de Sixto Paz, pero... También tenía una relación por ahí como algo de petróleo en algún otro país. Como una marca de petróleo por ahí así. Oxlack regresa al lente supersónico. Sí, ya vi preguntaba por los chiquillos. Mónica Miramontes, Melisa no está el día de hoy. Melisa, como les anunció ayer, no iba a estar. Así que esta noche nos encontramos solos. Qué risa ayer con Melisa. La verdad la pasamos muy bien. Me, me acuerdo que le dije sobre Megatron y no la había captado. No lo había captado de principio y después ya que vio los comentarios ya se empezó a reír mucho. Eh, es que es, esa Melissa, no sé, no le entiendo. No sé si siempre quiera ser seria o, o no sé, no le entiendo, no le entiendo. Es muy, como que muy difícil hacerla que entre en, en juegos. Saludos desde Los Ángeles, California. Tengo muy buenas pruebas paranormales en mi espacio. Pues bueno, vamos a, a revisar ya lo que hay en el WhatsApp, les voy a compartir pantalla a los que me están viendo en Facebook y los que me están viendo en YouTube. Tengo eh, un mensaje de Erika Vidente, que ayer nos acompañó Erika, y me mandó unos videos, yo creo que los voy a analizar primero y después ya se los comparto. Bueno, aquí tenemos eh, un mensajito de alguien que nos dice, solo los despiertos entenderán Oxlack. Y está un niño de Matrix esquivando, esquivando jeringas. Y es que por lo que no, por lo que escuché el día de hoy, pare, al parecer en México, yo no sé si en sus países también, si nos ven de otras partes de, de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos, no sé, pero en México anunciaron que van a poner otra dosis. O sea que ya los que... Ya les tocó las dos dosis. Les va a tocar otra tercera dosis. De respaldo le llaman. Curiosamente ya no importa cuál te hayan puesto. Sino que te van a poner de una marca en específico a todos. Una tercera dosis. Y... Yo ya no voy a decir nada. La verdad. Este, este tema... Me ha afectado mucho, no en lo no en lo saludable, afortunadamente no en lo, en lo de la salud, ni en todo eso que dicen, no me ha afectado nada de eso ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie conocido eh, pero me ha afectado, sí, por hablar, aunque ustedes no lo crean, en redes sociales, en YouTube, en Facebook y en eh, Twitter me han... Me han eh, sancionado por hablar de este tema no quiero ni nombrar la enfermedad ni quiero nombrar las sí. variantes ni quiero nombrar nada que tenga que ver con eso porque parece que hay un complot hay un complot y solo las, solo las noticias alarmantes solo las noticias eh, que causan miedo son las que permiten y las noticias que sí que traen calma las noticias que se cuestionan las cosas esas deben de ser sancionadas y a mí me han sancionado en las tres plataformas por hablar de ese tema así que no voy a hablar más de eso de esa enfermedad que, que a mí no no me pasó jamás revisa este video amigo haciendo vamos a ver Ah, aquí tenemos otro, buenas noches podrías marcarme, ¿Podría, podría marcarte para contarte algo que me está sucediendo en mi lugar de trabajo en una planta farmacéutica, claro que sí márcame mi hermano, no pasa nada estamos en este momento de las llamadas telefónicas también, espero lo analices me manda un video de YouTube eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí, tenemos este muchacho que me manda todas sus tareas me manda todas sus, lo voy a bloquear ya ¿no? Porque me manda todas sus tareas, dice eliminar chat, ¿cómo lo bloqueo? Pobre muchacho, lo voy a dejar sin espacio para, mandarme, para mandarse sus tareas, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. Ah, me mandaron una foto para que Melisa leyera el rostro. Aquí también me mandaron otra foto de que Melisa leyera el rostro. Aquí se eliminó el mensaje. Acá tenemos una foto. Buenas noches, Violeta, ¿puedes ver algo en Oracuco? Soy Carlos arce Melisa, perdón, error de dedo. <ríe> Mandó una foto para que Melisa analizara su fotografía y Melisa hoy no está, pero ya que venga, que lo analice. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, habla Rigo. ¿Qué tal, Rigo? ¿Desde dónde nos hablas? Acabe la barca Jalisco. De Jalisco, mi hermano Rigo, pues bienvenido, buenas noches. ¿Qué nos quieres platicar, Rigo? Ya, te ya que hace ya casi un mes que en la fábrica hemos sido parte o, o visto un, aparentemente un animal muy grande con garras. El día jueves pasado yo trabajo de vigilante en la caseta, estoy en el entorno de la, a la noche y. Pues, vimos en las cámaras, ah, parece como, como un zorro, pero el animal iba en dos patas y bueno, no iba en cuatro. Ok, y ¿eso estaba, estaba fuera de las instalaciones? Eh, no, yo estaba dentro eh, te cuento, aquí es una farmacéutica, uh -huh. y hay muchos contenedores de, pues, de medicamentos, de líquidos. Entonces, este animal de usar, pues, al parecer entró y uno de los contenedores eh, tuvo una abertura eh, soltaron y unos menos el reporte y pues se eh, plasmaron como un tipo de, de uñas o de garras del animal que rompió el contenedor Ok tu, eh, tuvo que haber sido un animal grande, ¿no? fuerte y, pues, pues sí, como el comento como lo sucedió la mañana mi otro contenedor estaba dando un Rondín, estamos fuera. Yo estaba en la casita viendo las cámaras. Y pues a veces se meten, estamos en un rancho cerca, y se meten pues animales, ¿no? Rechuzas, o se han metido culebras y todo. Pero este, este, este animal, creo que estaba como en dos papas, y sus otros dos papas estaban más pequeños, como si fueran como un canguro. Pero pues acá no hay canguros, pues. No, pues no. no. Ni tampoco osos.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 entonces mi compañero pues fue a revisar los contenedores uh -huh. y pues, empezó a escuchar, yo no estuve escuchando por el y empezó a escuchar como sonidos, así como criminal y eso. Y pues mi, mi compañero agarró y lo aventó, lo aventó a el contenedor. Y pues mi compañero le mamá, pues dice que se sí estaba grande y lo agarró, le vendíó el brazo. Entonces fue cuando ya le dije que se me dio la caseta nos escondió, ¿no? Pues, dio mucho día y pues tuvo que irse a su casa porque se ocupó cuidar después de que dice que se le dejó y de se le ganó este animal, pues. Okay, ¿no era un mapache? Eh, no, porque creo que estar dio como cincuenta, unos sesenta, más o menos, no muy no, no, no, no, no, no, pues. Ah, oh, estaba grande, tenía Sí, y las cámaras que tenemos pues lo grabamos, está, está grabado y, y tiene un palaje como como rojo entre rojo y naranja pues, pues, yo creo que es un apache Ok, ¿y tienes el video que nos lo mandes? Eh, te digo, esto está en las cámaras tendría que checar las cámaras, regresarme en el día, en la fecha y grabarlos en mi celular. Sí, exacto Y algo que bueno, nos, nos informaron que hay ranchos eh, en todo mundo. Uh -huh. eh, hay un rancho muy grande de, de vacas de algún donde, donde sacan como la leche, ¿no? el, el, el queso. Y pues dio un reporte de que fueron, si no me equivoco, fueron 16 vacas, que las que las camaranchas eran muertas. Pues. No se no sabe sé si por qué me muertas las vaquillas, pero nos cuenta las personas de ahí que, que las vacas. Estaban todos de su límite, estaban resumidos pues, estaban cuando quisieras de afuera. Okay. ¿Y esto cuándo sucedió? El domingo, sí. eh, te digo que el estómago está como a unos 100 metros de, de la farmacéutica. Ah, entonces está cerca, o sea que anda rondando ahí ese animal. Pues sí, te digo que pues el domingo del escalón dijo que fuera derecho, no digo que fue alguien que no quiere que bueno, sí, por vídeo o algo, algo, que le decía, pero... Pues, tengo que ya los, los vecinos de la corona... Muchos quieren como que atrapar a este animal porque... hay eh, en una casa donde están... Todo, todo está ocurriendo aquí. También los perros, dos eh, perros se malizaron muertos, se malizaron de del estómago. Oye, y si tú sabías y, y viste por las cámaras al, al animal y si atacó a tu compañero, ¿por qué no tomaste video... ¿De lo de las cámaras? ¿Por qué no tomaste video, testimonio, fotografías de lo de tu compañero? Uh -huh. es que nosotros eh, lo vimos por las cámaras y la cámara sigue inconsecuente, sigue pues, no, uh -huh. no me, se me ocurrió tomar. Y pues avisamos al supervisor, la verdad, yo no tomé foto de él, pero pues ahí tenemos puntados, mi compañero. Pero puedo tomar la foto, tengo que regresar la cinta y, y buscar cuando se aparece. Y es que este momento, tengo que, como que corre muy rápido, pues, está muy veloz. Y grandote, dices, como un metro y medio, pues, es, es como sí, una persona. Sí, sí, a veces con mi, mi compañero que le llevaba casi al cuello, pues. O sea, no creo que sea un poche grande, no sé qué sea, la, la verdad. No, ¿No? Sé qué puede ser. Pues, de ese tamaño uh, y veloz, pues, no, no se me ocurre, porque... Pues un oso es un poco más lento. Ok. Sí, ¿Cuándo, es lo, es ¿Cuándo podrías eh, mandar el video para checarlo? ¿Qué dice la comunidad? ¿Esto se ha dado a conocer ya como a nivel eh, región? ¿Ya saben que hay un animal ahí? Sí, en la barca esto hace como cinco años animal bueno, también Decían que era un animal que apareció. Eh, muchos, muchos ganados murieron, pues, y perros y nada, pero en la farmacéutica todavía no estaba. Entonces, muchos, pues, dicen, ¿no? Que debe ser un animal que no conocíamos otros dicen que, pues, yo no yo no creo que sea como, o dicen otros pues, también como, chupate, ahora solo así. Sí. Pero pues, yo les dije que la cara de este sí se veía como de una, como una rata grande, pues, pero tenía, tenía dos cómigos de afuera. Los ojos estaban bien brillantes, eran ojos así de brillantes como verdes. Pues esto, no creo que sea un rato tampoco. ¿Y todas esas sí. características las viste por la cámara? Sí, nada no, más es que te digo que mi, mi compañero le aventó la escoba, pensó que era, pues sí, había dicho que a lo mejor era un colote pero se le balanceó y gorro solo y le arrancó, pues lo animó. Pues, no tenía sí. el colo tampoco. Pues a ver si puedes eh, recuperar esos videos porque pues obviamente son evidencia no solamente para, para la gente que le gusta este tema de lo paranormal, sino por seguridad de ustedes mismos, de la colonia, de la región. Y si tiene evidencia de eso, pues recopílala, recopila el testimonio de tu amigo y pues a lo mejor se puede hacer algo. Eh, ¿Cuándo vas a trabajar nuevamente y crees que puedas mostrar esto? sí adentro bueno, me llenan a las de la noche y salgo a las 7 de la mañana y puedo ver la cinta como a las nueve y media, de la noche y a ver si desaparece porque yo de ayer tuve que se cayeron muchos contenedores y caminaron el reporte pues no, no sé qué tanto busca ese animal pues en, entre el rancho y la farmacéutica es que far... rompió un contenedor, si es que en la farmacéutica no hay como olores de comida ¿Qué es lo no, que estuviera buscando? No, ese tipo de, como de sustancias. No. Ok, bueno, está muy interesante lo que está ocurriendo entonces ahí en Caborca. ¿Cómo se llama? En la Barca Jalisco. La Barca Jalisco. La Barca Jalisco. ¿Esto desde cuánto tiempo tiene que está sucediendo? Eh, Tenemos ya de casi un mes. Casi un mes. Empezaron a matar como los perrillos porque los perros y los gatos Creo que se me dieron resguardos del estilo no, pues no sabía si es una persona también, ¿eh? Que está haciendo la maldad de matarlo o algo. ¿vale? Pero ya para que no te si suerte, se mueve el ritmo. Es que el, el, el, el señor rancho que no escuchó el ruido de que cuando gritan las vacas o algo. ¿vale? No, pues eso es, es un testimonio muy fuerte. O sea, son muchas cabezas de ganado para que sea un animal pequeño y aparte parece que mata por gusto, porque por. Por comida solamente mataría a una vaca, pero así matar a muchas parece que es como por placer o a los perros también. Eh, pues eh, te encargaría, si nos muestras los videos que, que puedes a, adquirir ahí de la cámara de seguridad y el testimonio de tu amigo, pues sería interesante para darle seguimiento a este asunto, que pues no solamente es paranormal, como te digo es de seguridad y está muy fuerte el caso que me estás mencionando. Sí, yo te lo haré a ver el día de mañana. Ahorita le digo a mi compañero que me mandó fotos... Él de, de, sí le tomó fotos a su brazo, pues, cuando se sentó para... ahí. Para... Sí. Y se ve cómo le agarró su camisa, pues. Ok. Bueno, espero que, que mañana te vaya bien, que no pase nada. Eh, pues sí, lo que puedas mandarme, mándamelo. Aquí estamos al pendiente entonces de tu relato. Gracias, Rigo. Muchas gracias, Rigo. Buenas noches. Saludos. Hay muchas personas que nos ven desde sus trabajos y que como les repetía la otra vez, eh, pues tienen muchas experiencias paranormales. En este caso, pues un animal, pero un animal como nos lo describe, no se me ocurre que haya, no haya animales grandes en México de ese tipo de especie, a menos que sean felinos o caninos. Y en aquella región de Jalisco, pues no hay como pumas, que yo sepa, o alguna, no, un puma, sí, no debería de ser un puma, pero si camina en dos patas, pues no no podría ser un animal como eso. Y o sea, aparte, un puma podría haber matado a su amigo fácilmente, a su compañero. A, aquí Nebraska nos mandó 20 pesotes, mi hermano. Buenas noches, gracias por tu super chat e Iván Sote 360 nos mandó 50 pesos argentinos para el programa gracias chicos, gracias en Garabandal las tres niñas fueron poseídas en contra de su voluntad, eso no era la virgen la iglesia miente, la virgen nunca se le aparece a nadie ah caray, de qué hablas Iván Sote Garabandal, hay una una una virgen que se les apareció a niñas no entiendo la gente en YouTube y en Facebook parece que no, no, no escuchaban o no entendían lo que nos estaba platicando nuestro amigo Rigo, pero en las otras plataformas, sí, en TikTok, en Instagram y en YouNow, sí se escuchaba, ¿verdad, gente? Sí escuchaban lo del relato de nuestro amigo Rigo, que decía que, eh, que grabaron incluso, o bueno, que las cámaras de seguridad grabaron, pues a esta criatura, pero es lo que yo digo. Eh, para que deberían de, de haber sacado esos videos porque esto ya se trata de algo de, de seguridad. Un animal que mata 13 vacas y que está matando a los perros, que se está metiendo a este farmacéutica y que lastimó a una persona, pues es un animal peligroso. No es como para que lo casen, ¿verdad? Pero sí para que si es un animal, un puma o algo parecido, un oso, no sé lo que... Sea que se haya escapado y que ande por ahí, pues que se lleve a un lugar eh, donde pueda estar el animal. Pero si se trata de una criatura paranormal, un críptido, no sé. No sé, sería mucha. Sería un gusto enorme poder encontrar algo que de verdad no conozcamos. Debe de ser algo que sí conozcamos, porque, ¿en serio un monstruo? No, no creo, no creo, pero. Si sí es, imagínense qué increíble que, que haya un monstruo por ahí suelto. Le conté una historia de terror a Eder Hernández y no le gustó y bloqueo de Instagram. Nadie es tan humilde como tú, Oxlack, Saludos. Emanuel Martínez Domínguez, por favor, ¿me lo bloquean también? A mí no me gusta que me vengan a contar cosas de otros exploradores paranormales, así que bloqueado también Emanuel Martínez. No, nah, no es cierto. No es cierto, no es cierto, Emanuel. Que le contó una historia de terror a Éder Hernández. Éder Hernández es un explorador paranormal de Veracruz, que yo sepa. Y no le gustó y, bloqueó, y lo bloqueó de Instagram. Nadie es tan humilde como tú. Like, yo no soy humilde, no, tranquilos, ¿eh? Yo ser humildad. Pero los pumas tienen a las personas. Eh. Puede ser, no sé, mi hermano, es muy raro lo que nos comentó nuestro amigo por la descripción, se me pareció bastante raro. Oxlack, investigador, sobre aquel video del perro que se asusta por un objeto que se mueve en una mesa, yo digo que es falso, el objeto se mueve en línea recta, se ve que es un imán en un riel. Pues miren, en la mayoría de evidencias paranormales, en donde se mueven los objetos, eh, es difícil... Eh, ver si se trata de hilos, porque la mayoría de veces se jala hacia donde la cámara no está captando, hacia afuera de la cámara es donde se mueven los objetos. Pero cuando se mueven de frente, ahí está interesante porque se tendría que ver el jalón o se tendría que ver el hilo. Es más fácil que se pueda ver un hilo. Hay un hilo que utilizan... Eh, no sé qué hilo se llame este, pero es un hilo muy resistente, es como transparente y muy delgadito. Ah, en México hay personas que hacen bailar calaveritas, ponen a las calaveritas, eh, son las calaveritas de plástico, y las ponen a bailar, les dicen, muévete, siéntate, acuéstate, baila, y la calaverita hace todo eso. Y entonces, este... Si sí, hace, hace todo eso y, y le pasa la mano por encima A la calaverita Y no hay hilo Entonces eso es como lo increíble Porque la gente se emociona Al ver que la calaverita se mueve Y que no hay ningún hilo Que lo esté moviendo Pero pues es un truco Porque el hilo no está este El hilo no está Ay. recto No está de arriba hacia abajo Está en diagonal Entonces como está en diagonal no es la persona que mueve el hilo de arriba hacia abajo, sino es otra persona que está recargada por ahí en una pared, y que, lo, que mueve el hilo, y siempre trae una chamarra y está cruzado de manos, y mueve así las, el hilo, pero el hilo sube, y eh, está amarrado como con un chicle, o como con algo, y después en línea, en diagonal hacia la calaverita, por eso cuando le pasa la mano por arriba, no, no agarras ningún hilo, porque el hilo está como muy en diagonal, entonces eh, es, es un truco que sí se puede hacer, hay muchos trucos que se pueden hacer con hilos, hay muchos videos que han estado, se han realizado con hilos Yo siempre que suben un video de este tipo quisiera creer que fuera paranormal porque para eso estoy aquí Para ver si en algún día algo nos sorprende porque es real Y entonces yo les doy la oportunidad de que sean reales a pesar de que digan por ahí que yo solo digo que es falso no, yo trato de ser honesto y objetivo, pero hay mucha gente que le gusta hacer esas, esas artimañas. Yo una vez sale un mono con un, jalé un mono con un hilo y lo hice video viral, así como que se mueva solo. Y dije, el muñeco se mueve solo. Lo puse así en la descripción de la noche, el muñeco de. Ya ven, Dimitri hizo un video viral moviendo un muñeco con un hilo. Ya ven, ya ven, aquí hay personas mismas que lo que lo admiten. Eh. Aquí, de, de, desde la transmisión de ayer, porque en la transmisión de ayer vieron fotografías de las muchachas, de las chicas que siguen las transmisiones. Y desde el día de ayer, parece que los hombres amanecieron hoy enamorados. Veo en el chat puros comentarios y mensajitos de hablándole a las, a las chicas. Eh, no pierden la oportunidad, eh. Isaí Galindo dice, en una madrugada escuché pasar a un contingente de niños por la calle, no se entendía lo que hablaban, en ese momento cuando desperté creí que era un septiembre o marzo, eso pasó por mi mente porque es cuando salen los niños de la primaria a practicar el desfile, pero en el mes de junio en ese mes no hay desfile, aparte eran las 3 de la mañana, pero no tuve, no me tuve miedo, dice Isaí Galindo, me hizo recordar, me hizo recordar a una historia que se las voy a contar a continuación. Uy, uy, uy, ya estoy bien mal de la ciática. El amor, Oxlack, que el amor. Ya son bien enamorados ahí en el chat los hombres. Si se van al chat de YouTube o al de Facebook, van a ver que, híjolen, no dejan títere con títere con cabeza o cómo se dice eso. Oxlack, y el caso de Wey Guavo es un fake o es real, no sé qué es y Guavo. Les voy a contar. Ahorita que me acordé de ese caso, mientras me hago mi café, pero... Ah, sí, aquí me hago mi café. Les voy a contar. Fui a Oaxaca con... Eh, pues con la gente de Spotify que íbamos a, a grabar. No sé por qué me trajeron un bazote. Íbamos a grabar una leyenda. La leyenda era de la carreta, la carreta de la muerte, la carreta fantasma. Eh, la conocen así en diferentes partes de México y de Centroamérica. En muchos lugares se ha escuchado esa carreta. Eh, la historia es que de noche, en la madrugada, una carreta se escucha pasar por las calles, por las calles empedradas, y se escucha cómo van los, los caballos galopando y cómo va la, la carreta moviéndose. Dice que es un presagio de mala suerte, es un presagio de muerte, que cuando se escucha esa carreta es porque alguien va a morir. Entonces, en Oaxaca hay una calle donde se dice que ahí pasa la carreta de la muerte. Fuimos a grabar en la madrugada, fuimos en la noche, ya cuando todos estaban dormidos, pusimos ahí el micrófono, estuvimos esperando a que ruidos extraños sucedieran. Pero la verdad no escuchamos un sonido, y ya lo escucharán en, el, en, la, en la serie de, de Misterios Nocturnos, que es de Spotify, pero yo no capté nada con los micrófonos que llevábamos. Eh, esa misma noche, fue muy curioso, porque me estaba quedando un tele en el centro de, de Oaxaca, y me tocó una habitación muy bonita, muy, muy bonita. La habitación daba hacia la calle, está en un segundo piso, tenía un balcón y se veía la calle. Como hacía calorcito rico, eh, y como en la noche no, hacía, no estaba haciendo frío, yo de, dejaba las, la, la ventana que se abría de par en par para dar paso al balcón eh, y entrar el sol de la mañana, entonces es, me sentía muy a gusto en esa habitación que estuve ahí como cuatro o cinco días. Y esa noche, pues voy, me acuesto, me duermo. Veo que la ventana, bueno, este era como puertas, estaban abiertas completamente, y decido dejarlas así. Y que pues así me duermo. Casi, casi estaba durmiendo al aire libre, ¿no? Estaba muy cerca del balcón. Y entonces en la madrugada, que me despierta un ruido como de algo muy grande que iban arrastrando. Iban arrastrando así como entre madera, como entre fierro, como, como una carreta. Entonces yo estaba dormido, me despierta el ruido. Dijo, ¿qué es eso? no? O sea, estaba como todavía tratando de entender qué era el ruido. Cuando me doy cuenta y digo, es la carreta de la muerte, ¿no? Y, y tomo el celular y comienzo a grabar. Y, y me asomo por el balcón para, para ver si, si era la supuesta carreta de la muerte, la carreta fantasma. Y no había nadie en la calle. Pero en el celular sí quedó grabado el ruido. Por ahí debo de tener eh, esa, ese fragmento de, de video. Que donde pude grabar el, el sonido. Y se me hizo muy curioso que, que ese día que fui, según a investigar lo de la carreta de la muerte, en el lugar donde se aparece pues no apareció nada, pero cuando me fui a dormir en el hotel, pues que, que sucede algo muy raro, y no vi nada, no vi nada, en la calle no pasaba nadie, no fue un carro, no fue nadie, eran como las 4 o 5 de la mañana, entonces fue muy, fue muy raro esto que pude captar, y de hecho al siguiente día les platicé a los de la producción, pero fue como, pues ok, y yo les dije que lo pusieron. Yo dije, pongan ese fragmento en la serie de, de Misterios Nocturnos. Pero creo que no lo pusieron, ¿eh? Los, los, los momentos interesantes creo que no los pusieron. Dice, Ox, oh, si ¿sí le rompiste los, los pies a la figura maldita que tenías? Eh, voy a subir un video en los siguientes días donde... Jorge Moreno, el investigador paranormal que habla de los de los dolgers, dolgers, dolgers pues me recomienda algo voy a seguir buscando un, un santero o alguien que haga brujería, que me diga qué hacer, porque no solamente es de romperle los pies al muñeco y, y abandonarlo en un tronco de un árbol debo de hacer más cosas para que se, se limpie eso, esa maldad que recogí de del mono ese. Si ustedes no han visto el video, vayan a mi canal de YouTube. Abad Jaciel dice: Hola, muy buenas noches, Oxlack, muy buenas noches. Ulises, a Cori, a Bao, Gerardo, también un abrazo a dick Jazbeck, allá en Yunao, un abracito a Did Jazbeck, a Coyote Cómico, a Betty Parra, a Betty, abrazos hasta Guadalajara, Betty, ¿sí me vas a invitar a la fiesta o no? Tu hija ya me invitó a la fiesta, pero eh, pues quiero que me lo confirmes, Betty, para que me digas cuándo es. Betty va, su hija se va a casar y me han invitado a Guadalajara. Yo sí me lanzo, yo sí me lanzo a la fiesta. Ya tiene mucho que no voy a ninguna fiesta, menos a unos 15 años a una boda, así que estaría bien, aunque no bailo, pero pues no sé, para, para estar acompañando, claro que sí a Betty, el 22 de octubre, ahí está, me da muy, en un año, en un año me da muy bien tiempo. Ox, ¿Y a qué te dedicas? Dice Pepcisa Gerardo. Ox, ¿y a qué te dedicas? Oye, eso es un insulto para mí. Pues soy cazaduendes, mi hermano. Así, se, así es esta, este nuevo trabajo que me encontré yo solito. Cazaduendes, busca brujas, mi hermano. A eso solamente me dedico. No, mi hermano, doy, fíjense que le doy una conferencia. En donde, para la gente de León o para la gente de otros estados en donde ya he dado mi conferencia, eh, hago la pregunta que si ustedes creen que se puede vivir de hacer lo que uno le gusta. En este caso, vivir de investigador paranormal. Y bueno, ahí me hacen muchas preguntas, les respondo varias. En algún momento, si quieren, platicamos al respecto. Pero afortunadamente, y estoy contento con lo que hago porque me dedico a hacer lo que me gusta. A eso me dedico. Soy muy afortunado. Desde que despierto hasta que anochece, me dedico a hacer lo que me gusta. Y me gusta mucho trabajar. Me gusta mucho trabajar en, esto, en estos temas. No hago otras cosas. No ando, no ando saliendo, no ando haciendo cosas malas, no ando de mujeriego. Solamente ando... A, con mis historias paranormales, leyendo libros y demás. De vez en cuando me doy mis, mis espacios para ver una película o algo así, pero no, eh, a mí me, me gusta mucho lo que hago. ¿Han escuchado de La Taconuda? Sé que es una leyenda muy citada en Centroamérica, pero acá donde vivo sucedió algo parecido hace dos años. Mi casa está ubicada en el callejón, donde solo hay un carril para que pasen autos. El punto es que durante una semana completa, siempre que se daban las 2 de la mañana, sin falta se escuchaba el sonido de tacones de mujer atravesando todo el callejón. El sonido era tan fuerte que algunos vecinos se asomaban, pero ver quién andaba tan tarde por ahí, para ver quién andaba tan tarde por ahí, pero jamás vieron nada. Es lo que nos comenta Víctor Bernal, que se escuchaban los tacones. La taconuda es una historia, es una leyenda centroamericana. De una enfermera que, que termina muerta, pero que sigue yendo hacia el hospital y se escuchan los tacones de esta enfermera. Así me sé yo la historia, no sé si esté en lo correcto. Dice: Cuando sea grande, quiero ser como Ox, dice Daigel Galvez Gutiérrez. Les voy a decir una cosa pero no lo vayan a tomar de ejemplo, por favor, no, este no es un buen ejemplo. Cuando iba, porque yo a la, a la universidad, no fui en mi momento, no fui cuando me tocaba, a mí me tocó pues trabajarle de, de más chico, entonces no tuve la oportunidad de ir a la a universidad y cuando tuve la, la oportunidad de ir, que ya fue más grande, eh, pues lo aproveché, fui a la universidad pero me tenía que levantar como cuatro y media de la mañana para estar listo a las 5 para salir de mi casa y tomar el bus del, del, de la universidad y llegar bien a, a las clases no a las 7 de la mañana todos los días entonces eh, un día me despierto como a las ocho de la mañana y digo, la madre, no ya son las 8 de la mañana el camión, mis clases, de la universidad y después estaba tan a gusto acostado en mi cama en mi cama queen size, calientito el sol entraba por, por la ventana un día muy bonito y dije, no, pero ¿para qué me preocupo? digo si estoy muy bien no me hace falta nada la universidad nada más la estoy yendo porque es algo que quiero quiero cursar pero no es algo que me esté produciendo entonces ese día dije no me voy a preocupar me, me acosté nuevamente en, en la almohada y dije uy qué qué padre estoy viviendo no y la verdad sí puede darme ese gustito Obviamente hay que ser responsables en lo que hagamos. No todos los días puedes hacer eso, porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Ese día dije, no me importa, no voy. Y si sí, ya no fui, y me la pasé muy bien en mi casa, sabiendo que no iba a pasar nada, si no iba, ese, no iba ese día a la universidad. Porque es muy mal ejemplo, claro que es muy mal ejemplo. Pero es porque yo ya estaba haciendo cosas eh, que me producían. La universidad es un lugar donde te preparan para que en algún momento seas productivo. Pero en este caso yo ya era productivo sin la universidad. Entonces a mí la universidad me sirvió nada más de, de recreo. Fui a entretenerme a la universidad porque aparte no aprendí nada. No, es un mal ejemplo. Eh, las universidades sí enseñan cosas. A mí ya no me enseñó nada la universidad porque era comunicación y comunicación yo lo aprendí solo. ¿no? Entonces no... no no me, no me enseñaron nada. Si me dicen algo que haya aprendido en la universidad, nada, cero, así completamente cero, cero de que aprendí algo en la universidad. Todo lo que me enseñaban, o ya me lo sabía, o no era de importancia, no era productivo. Y pues por eso los maestros se molestaron mucho conmigo, porque, pues no sé, no sé, pero se molestaban conmigo. Nadie me quería, pero yo no era malo en la universidad. Yo ayudaba a mis compañeros, todos mis compañeros que han ido a la universidad y si están presentes en esa transmisión, sabrán que yo los apoyé de todas formas, de todas las formas posibles y lo único que gané eran puras envidias y, y corajes, en, enojos, no sé. Ya últimamente ya no uh, ayudo a personas ni tengo compañerismo, ya me acostumbré mejor a estar solo. Brujita que se ve, dice, la calle fue su maestro. Sí, fue, fue el maestro. Vamos a seguir ya viendo las evidencias paranormales, gente. Basta de, de chismes. Ahí va la mía. La gente sigue mandando fotografías de, de, de, de su rostro para que Melissa las lea. Melissa el día de hoy no vino. Pero vamos a ver. Tenemos un, un video interesante aquí. Lo vamos a publicar. Lo vamos a poner en pantalla grande. Este video en pantalla grande. Es un video que ya tiene tiempo. Vamos a escucharlo para la gente de TikTok, YouNow y, e Instagram. Pero los demás sí lo van a ver. Este video esta semana me lo han mandado muchas veces. Se trata de un ovni. Hay, hay un objeto volador suspendido. Esto fue en Estados Unidos. Se ve como una nave muy grande suspendida en el cielo. Los autos se empiezan a parar. Los autos empiezan a parar porque se sorprenden de ver ese... ...ovni suspendido ahí. Okay, yeah, me, guys. <risa> Eso no es Yo creo que sí es algo, ¿no? O sea, hay varios carros parados en la pista, ¿eh? Muchos carros se pararon en la pista para poder grabar eso. Es como un objeto alargado, tiene una luz azul eh, bajo este. Aquí lo voy a poner. Pero... Eh, pero este video ya tiene aproximadamente un año y medio, quizá, por lo que yo recuerdo, o quizá hasta dos años. Y no es ningún objeto volador no identificado, no es ninguna nave extraterrestre, es un dirigible de publicidad. Yo ya no lo, ya no lo, ya no lo presenté en mi canal, porque en ese tiempo estaba medio, medio mal, no estaba haciendo videos pero se trata de un dirigible de publicidad. Si encuentro por ahí la publicidad de, de qué es y si encuentro video más cercano, porque hay fotografías y videos más cercanos, lo voy a tener que desmentir porque nuevamente se está haciendo viral. Y es que en TikTok le dan vuelta a los videos que ya se vieron en, en YouTube, en Facebook, en TikTok. De pronto hay gente que agarra videos de Facebook y de YouTube y los sube a TikTok. Y, y TikTok es una plataforma que le da la oportunidad a todos entonces, el algoritmo de TikTok está como loco, o sea, diciendo, este video se va a un millón, este video 200 vistas, este video 1000 vistas. O sea, el algoritmo de TikTok está hecho bolas porque le está dando entrada a todos. Si ustedes no, no son de redes sociales, y si quieren entrar a redes sociales, la mejor plataforma ahorita es TikTok. Hagan un TikTok y van a ver que se les va a ir a 5000 vistas, a 1000, a 200,000, etcétera. Porque TikTok como que premia a los que están entrando, a los nuevos. Y, los, y, y muestra sus, sus videos para que más gente los siga. Entonces estos videos empiezan a ser virales porque el algoritmo de TikTok los está arrojando. Y vamos a encontrar muchos de estos que ya han sido desmentidos, que se van a estar publicando en TikTok y mucha gente que es nueva en redes sociales, eh, va a pensar que todo esto es real Y hay que nuevamente volver a hacer los videos Para desmentir los casos Pero es falso Este es un dirigible de publicidad Alguien me, me escribió aquí eh, Dice Acá Epicántico Aka Epicántico también estudió comunicación Ya estando grande Y tampoco aprendió nada jaja, ja, ser youtuber es más efectivo que estudiar eso en México fíjense, que escuela, no la voy a decir, no, la, no voy a quemar la escuela en la que iba pero los maestros se molestaban que porque fuera youtuber, youtube en ese momento pues era una plataforma que acababa de nacer, estaba surgiendo y ellos le tenían muchos celos a la plataforma, ellos decían que la televisión y la radio y de ahí no bajaban y no querían que yo me metiera más a redes sociales, que porque eso no iba a dejar, ¿no? Que porque eso no era comunicación. Piches maestros de verdad cerrados de su mente, yo les ofrecí tantas veces darles cursos, hacer una, una tesis y demás hablarles sobre el mundo digital en el que yo ya estaba dentro, estaba aprendiendo y era parte de lo que estaba surgiendo y ellos necios con sus autores de hace 50 años hablando de cuando todavía no había televisión, en serio, bien atrasados, cerradísimos, y terminaron por, por expulsarme, por, por no permitirme hacer nada en, en la escuela, porque solamente querían imponer su, su comunicación, y no la comunicación que estamos teniendo ahora. Entonces, eh, ahora que yo ya estoy fuera de la universidad y todo, ya veo que incluso ya dan en sus, en sus bocetos estos para... Crípticos para entrar a la universidad. Así como, te enseñamos a ser youtuber. Clases de comunicación eh, mediática en medios de internet y cosas así. O sea, ya meten transmisiones, ya meten que de YouTube, redes sociales y demás. En esa escuela donde a mí no me querían por hacer eso. Entonces, pues, el tiempo me dio la razón. El tiempo me lo dio. Y... Pues ya, no, no, no, no les pido nada porque la verdad, ni nada, no, no les saqué nada a eso, nada más fui a gastar mi dinero, pero aprender y a darme cuenta que mi gusto que era la comunicación, que afortunadamente sí la pude lograr eh, autodidácticamente y no con una escuela que nos llamaba, nos hacía... ...el llamado con cámaras y cosas de rayo y demás... ...y nunca nos enseñaron nada. Dice, no hay videos de ovnis reales, dice Lince Comic. A ver, los ovnis si sí son reales, Lince Comic. Lince Comic, los videos de ovnis si sí son reales y sí, hay muchísimos. Todos los días se pueden grabar videos de ovnis. Los ovnis son los objetos voladores que no sabemos o no podemos identificar lo que a lo mejor quieres preguntar, es que si no hay videos de naves extraterrestres, ahí es donde sí, podría decirte no, no, no hay videos de naves extraterrestres, eh, 100%, a, hasta el momento, no, si hay, si hay videos muy interesantes de la NASA, en donde se ven objetos muy raros, grandes, y que no se sabe qué son, con movimientos voluntarios, esos no pueden ser asteroides, ni, ni cometas, ni mucho menos, ni nada de ese tipo de objetos. Tiene que ser algo que sea movido a voluntad, pero no se sabe qué son. Así que los extraterrestres yo creo que están muy cerca de nosotros. Dice Blanca Estela Roldán, yo soy maestra de primaria y debemos que... Y debemos que los chicos... Debemos y debemos... Debemos que los chicos se expresen dej, dejamos, ¿no? Que los chicos se expresen libremente. Saludos desde Puebla. Un abrazo, Blanca Estela. Sí, los, a los niños hay que dejarlos que se expresen. Hoy, hoy, mi sobrino hablaba sobre que iba, que tenía dos materias en las que posiblemente iba a reprobar. Entonces, yo, en lugar de regañarlo, pues le pregunté que por qué iba mal en esas materias, cuál era el asunto qué era lo que no le gustaba, qué le estaba costando trabajo de ellas. Porque yo sé que las materias están ahí porque nos las pusieron, pusieron ahí como una lista de cosas que hay que hacer, pero no es a fuerzas que podamos, no tenemos la inteligencia ni las capacidades de, de poder ser al 100% buenos en cada una de esas materias. Los que sacan puros 10 es porque hacen sus tareas. Y la verdad, no, la verdad sí. creo que un 80% de la población no le gusta hacer tareas, yo odio las malditas tareas, no deberían de existir las tareas, deberían de ser las horas de escuela y, y saliendo de la escuela deberían ser las horas de casa, las horas de recreo, las horas de juego, las horas de aprendizaje, las horas de, de compañerismo, etcétera. No ir, llegar a la casa y ponerte a hacer tarea, eso no, es una educación tan fea y tan mala que tenemos en México, pero bueno... Ni qué decir porque siempre hay gente que no le gusta lo que yo digo, pero es real, hay, hay otras formas de aprendizaje que dan mejores resultados en potencias mundiales, pero en México y en Centroamérica y Latinoamérica tenemos como lo mismo, la misma base de todos estudian esto y todos van a estudiar así y necesitan sacarles cierta cantidad para pasar y tener un... Un papel y este papel los va a poder hacer que ingresen a otra escuela que nos va a mandar a hacer lo mismo hasta que tengan al final otro papel que ese papel los va a mandar a una fábrica, a, un, a un, un negocio, a una empresa y los va a tener trabajando. Para eso es el estudio. Hay muchos que lo pueden ver mejor como los médicos o como los ingenieros que pues obviamente el conocimiento sí lo llevan a cabo y pues se les agradece la verdad a toda la gente que estudia ese tipo de cosas, pero hay otras materias que la verdad no, no valen hermano mira los videos de Oblis de Sixto Paz él tiene los mejores videos en YouTube pues mira que Sixto Paz ha sido muy criticado yo la verdad no me he metido con él no me he metido a pelear con él pero ha sido bastante criticado tenemos aquí un video, este segundo video lo voy a subir a mi canal yo creo que el día de mañana así que no lo voy a presentar ahorita Vamos a ver otro. Era un video sobre un OVNI grabado en el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Ese video de OVNI otra vez lo analizamos. Bueno, ya en el video que voy a subir lo analizo y les presento las evidencias. Ah, tengo uno. Uy, no, pero no se los puedo mostrar. No se los puedo mostrar ahorita. Pero quería preguntarles ahorita que están conmigo sobre... ¿Ustedes qué opinan sobre esto de que los niños jueguen mucho tiempo a los videojuegos? El Free Fire, y... ¿cuáles son los otros? Que todos son como iguales. Todos esos juegos que se la pasan ahí los niños en el celular o en la consola. Que dicen que se les va a meter el diablo, que se les mete el diablo. Bueno, tengo un video... Que no lo había visto, el día de hoy lo descubrí, es un video que no se los puedo mostrar porque lo tengo en el celular y el celular está siendo ocupado para transmitir en, en TikTok y no se los puedo mostrar ahorita, pero lo voy a subir a mi canal. En el video se ve que un niño está como zombie, está como sonámbulo, está sentado y, y está como jugando. Y entonces la mamá y la, la, la gente que está ahí dicen: grábenlo, grábenlo. Y el niño está como traumado, como con la vista perdida y sigue jugando, pero no está agarrando nada. Y la mamá, o no sé, una mujer le dice que deje de jugar, hijo, y se angustia y como que llora y todo. No se ve que sea armado, se ve que es un video real, que el niño, no sé qué tenga, pero se quedó como trastornado y jugando así con algo en el celular entonces yo creo que sí le sucedió algo de que el niño juega mucho pero precisamente por jugar mucho ya en la noche cuando uno tiene que dormir puede ser sonámbulo es la explicación que, que voy a dar en el video se lo estoy adelantando y puede hacer eso mismo no porque su mente como que ya se ya se quedó en estar haciendo lo mismo como trabajando en lo mismo entonces el niño lo que hace en la noche, ¿no les ha pasado que cuando ustedes hacen mucho algo, en la noche se duermen y no pueden dormir porque en su mente siguen haciéndolo? Entonces eh, yo creo que eso es lo que le sucedió al niño. Y es raro porque el video pues tiene una duración de un minuto y tantos, pero no es lo mismo de siempre. No terminan, de, no terminan el video. O sea, no se ve si el niño se despierta, no se ve qué les pasa al niño etcétera, pero está muy interesante ese video no sé si lo puedo encontrar en Facebook vamos a buscarlo en Facebook si lo encuentro lo pongo, déjeme buscarlo aquí niño poseído por jugar Free Fire <ríe> Free Fire, vamos a ver ah, sí lo, tengo, sí lo encontré niño, do, niño dormido juega videojuegos, está el video y si es de Free Fire, eh, el niño poseído por Free Fire. Ok, ok, vamos a verlo. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a, se lo voy a poner a la gente en YouTube y en Facebook. Los demás lo van a escuchar. Vamos a poner aquí compartir pantalla. Quitar, compartir pantalla. No quitar. Dejar de compartir, compartir pantalla. Archivo de video. No archivo de video, no. Compartir Compartir pantalla Ventana Ventana de Chrome Y este niño que juega ahí Ok, dice A ver, vamos a ver así ah, Vamos a lo más grande Lo van a ver en mi canal La gente de YouNow De TikTok y de Instagram Lo van a ver en mi canal Si no se lo subo mañana, ¿no? Pero vamos a verlo mientras, ahorita Y si saben algo de eso este, díganme, dice estaba agarrando señal, estaba como agarrando señal, sí gracias a Rodrigo Rosas que nos mandó 6, 7 dólares canadienses, son dólares canadienses, Rodrigo Rosas, son dólares canadienses gracias mi hermano por apoyar la transmisión, Rodrigo Rosas vamos a ver el video, vamos a escucharlo también Niño sonámbulo juega Free Fire dormido, y su familia piensa que está poseído. ¡Ve no a ver, a ver! ¡Ey, viejo! Ay, viejo ya ya, manual, ya ya ya ya viejo Ay, hey. mi vida. Hey, Daniel ¿Qué tanto eso ah? Daniel hey mi amor no eso, hey, Daniel eso es malo mi amor ven mírame mi vida mi amor mírame Daniel mírame papi no Normal, no mal no voy no. hey, viejo Oye, no, el niño sí se ve como perdido, ¿eh? El niño sí se ve perdido. Está, está así. O sea, el niño está perdido. Sí se le ven los ojos como que no está, eh, no está consciente. Tiene un Nintendo Switch invisible, dice Enrique Díaz Fajardo. Eso es fake, dice Juan Sockman. Pues de hecho voy a subir porque precisamente eso va a causar polémica porque todos los todos los que juegan videojuegos y todos los niños gracias a Elton Galvez y me dicen, es falso, es, eso no es cierto el Free Fire no hace nada esos es de gente loca que dice que se le mete el chamuco no es cierto, es falso, los videojuegos no hacen nada malo, son positivos <risa> es actor dice directo al manicomio es que sí se ve, ¿eh? como que directo al manicomio Ah, es fake. No, tranquilos, gente, nadie le está diciendo que no jueguen videojuegos. A todos nos gustan los videojuegos y tampoco estamos diciendo que el niño esté poseído. Pero sí, pero sí eh, le sucede algo traumático o trastornado por andar jugando. Es una obsesión, puede ser ejemplo. O sea, esto tiene que ser algo mental. Sí tiene algo que ver con que el niño juegue mucho el videojuego. Dice, está actuando para que le compren una PC Vita. <risas> Mentes débiles. Dice Akira Dross. Ese niño anda bien lagueado. <risas> Ese niño anda bien lagueado. Son tachas. Dice la tierra Es que es ataque tras ataque a la comunidad gamer. Ya estamos hartos. Ataque tras ataque. Pues no, los, los videojuegos. Al final de cuentas, los videojuegos. Ya han consumido gran parte ¿eh? de, de la sociedad. En un momento se va a realizar esto como Ready Player One. Para eso va Meta de Facebook, para hacer un Ready Player One. Y donde están inmiscuidos precisamente los videojuegos. Así que vamos a tener una realidad virtual eh, global. Y, y, y a los videojuegos le vamos a tener que entrar como que todos en esta realidad virtual. Así que no es como que ataque, no estamos en la época de que decían las mamás o las abuelas que eso era del diablo. Pero al ver estos videos dices, dice Sowen, está actuado, es refalso, dice Sowen. Si fuera en Estados Unidos ya le meten pastillas, como los juegos de hambre, del hambre. Es malo Oxlack. Eh, eh, vamos a ver, dice, Violeta era broma. A los niños les causa emociones fuertes y por tanto fuerte adicción por eso hay límites de tiempo para los menores exacto, dice ese video es fake, dice Lince <coughs> por cierto, ya jugaron el nuevo y está muy bueno sí, yo creo que debe haber límites yo me acuerdo, yo cuando jugaba Family eh, duraba mucho jugando hasta el anochecer y cuando me dormían a la fuerza, me despertaba como a las 6 de la mañana para seguir jugando, o sea, sí te causa una adicción una adicción muy cabrona, que, que si sí lo necesitas. Yo creo que este niño, no, véanle la cara, lo voy a volver a poner, véanle la cara, si, si fuera un niño actuando, se vería chusco, se vería como que está jugando, como está fingiendo, pero no, sí tiene la mirada como ida, tiene los ojos incluso como dilatados y su, su vista la tiene perdida, como cada ojo para cada lugar. Entonces yo creo que este video es real, pero le causó algo al niño mentalmente. Esto, esto tiene que tener, ver algo mental, así que yo creo que es real. No estoy diciendo que sea poseído. El free fire que lo va a poseer, ¿Qué va, las armas, que son soldados, Los va a poseer, pues no, no, el videojuego no lo va a poseer. Pero el estar tanto tiempo obsesionado puede que sí le cause algo, un problema mental. Vamos a verlo nuevamente. Ya ya le estoy dando. Dale sí, sí, sí, el... los ojos. Y por poder vea. Vea, vea, a Maniel, hey, sí, ey, viejo. Sí. Ay, viejo. Ay, cabrón. Ah, cabrón. Perdóneme. Perdónenme la vida. Vea, vea, a ver. Maniel, ey, viejo. Ey. Viejo. Ya, ya lo mandó ya, ya. al ya. Ya, ya, Viejo, Ay, no, no, no, ey, mi vida. Sí, ey, Daniel. No que juega tanto eso, ¿eh? Daniel, mi amor, no juegues eso, Ey, Daniel. Eso es malo, mi amor. Ven, mírame, mi vida. Mi amor, mírame. Daniel. Mírame, papi, no. No más, no juegues eso. No es malo, ey, amor, viejo. Daniel. Ya, ya, ¿Y ya, ya ¿Ustedes ¿Qué dicen? Si sí, no sí, está papá. loco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Falso o verdadero? Le dieron la pastilla equivocada. Pélame, ¿qué pasó starblue Blue 89? A ver, platícame. Ya tenemos aquí, te tengo, tengo toda la atención en ti en este momento. Dime, ¿qué pasa starblue Blue 89? Eh, Beatriz, un abrazo a, a Betty Parra. Un abrazo, Betty. ¿Cómo estás, Aide? A Carlos 19 también. Falso, dice Luis. Todos dicen que es falso. O sea, creen que esté actuando. A mí me convence mucho el niño actor, lo, lo quisiera contratar para que, lo hiciera, que hiciera más actuaciones de poseído porque sí le sale bien al niño. Y también me parece que la voz de la mujer se, se escucha angustiado, angustiada de que deje de jugar eso. Por eso quiero subirlo para ver si alguien tiene información, alguien debe de conocer esta familia y debe de saber lo que sucedió. A lo mejor hay una entrevista eh, que no sepamos, a lo mejor se puede contactar a esta persona y preguntarle... ¿Qué es lo que sucedió? Si es actuado, si no es actuado, ¿por qué le sucedió esto? Por eso subimos los videos para que encontremos la verdad detrás de ellos. Sí podemos decir muchas veces falso o verdadero, pero eh, es mucho mejor cuando se tienen como pruebas, ¿no? Si podemos contactar a esta gente, estaría genial que nos explicara. Vi que el video es de agosto. Entonces puede ser de este año todavía. Conocí, eh, aquí hay alguien que dice: Conocí el caso de un chico que atendía a una sala de videojuegos y hacía lo mismo, pero despierto y andaba por las calles así como si estuviesen, como si tuviesen control en las manos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? si sí se les queda como, se queda como loca su cabeza por andar jugando al Free Fire. <risa> Dice Darío Jerez. O Jerez. Está en ese momento que se le puede meter un demonio arconte y después se pudre del todo muy triste y se alimentan de eso. Darío Jerez. Pronto en la Rosa de Guadalupe. Ahorita ahorita contesto las llamadas telefónicas. Deme un, un ratito. Yo creo que puede ser real, mi hermano. Mi hermano menor, por jugar tanto, de repente se ponía así. Dice Giovanni Santander. No manchen. O sea, si yo veo. A, a un familiar que de pronto se pone así, sí sí me sacaría mucho de onda que de pronto empiece qué onda, ¿por qué? esos videojuegos son del demonio, yo digo que es real ahora los niños están tan clavados en el celular o videojuegos que ya ni te hacen caso y no saben lo que pasa a su alrededor eso sí, God Lunar por ejemplo, el el jugar te te pide mucha atención o toda tu atención en el videojuego. Tanto que excluyes todo lo que hay a tu alrededor. Las personas que están jugando en el, en el teléfono más que en la consola, los que están jugando en el teléfono eh, están metidos ahí. Y el mundo está pasando alrededor de ellos, pero no se dan cuenta. Puede ser que sí que se puedan trastornar. eh Sí, yo creo que sí puede ser eso. Yo pongo esos ojos cuando me enamoro. A mí ya me hubieran destrabado a chanclazos. Sí, Alex elvic O sea, es lógico. Si ves a alguien que se traba así como con un videojuego y que no, que no tiene nada en las manos, pues le das unos chanclazos en la boca a ver si se despierta, algo así. A ese comportamiento se le llama sleep texting. Investiguen sobre el tema, es más común de lo que creen. Ah, ya ven, Uriel Hernández dice que se le llama sleep texting. Vamos a buscar sleep texting en, en YouTube. Vamos a ver qué sale. ¿Les parece? Porque ya ven, aquí ya dicen que, que sí, es real. Sleep texting. A ver. Sleep texting. Sleep texting. ¿Qué es el sleep texting? Sleep texting. Problema, un problema, no sé qué, sleep texting. Hace ocho años, hace ocho años ya había vi un video de sleep texting. Imagínense. Pero la mayoría de esto está en inglés, así que no no les voy a poner ni uno porque ni ustedes hablan inglés ni yo tampoco. Ah, no, no es cierto. Ustedes sí hablan inglés. Ustedes sí hablan inglés, yo no hablo inglés. ¿Qué es sleep texting? Vamos a poner este audio a ver qué dice. El sleep, El sleep texting y sus implicaciones. Seguro que alguna vez has escuchado que algunas personas, a pesar de estar completamente dormidas, consiguen hablar, andar e incluso comer, tal y como si estuvieran despiertos. Lo que sí que nos resulta más extraño es que también puedan llegar a escribir con sus teléfonos móviles. Esto no es tan disparatado si comprendemos lo mucho que nos hemos acostumbrado en la última década a escribir a diario a través de estos dispositivos, tanto que algunas personas llegan a hacerlo de forma completamente inconsciente. Este comportamiento, aunque no es muy común, se llega a dar de la misma forma que otras parasomnias, trastornos de conducta que se dan durante el sueño, sin que se produzca una interrupción importante del mismo. Según un estudio de la Universidad de Villanova, este tipo de parasomnia es tendencia entre jóvenes, adultos y adolescentes. El artículo al respecto publicado en Journal of American Call Health y titulado Sueño Interrumpido, estudiantes universitarios durmiendo con la tecnología, afirma que cada vez más jóvenes que duermen cerca de sus teléfonos envían mensajes de texto que no recuerdan al despertar. Según la autora del estudio Elizabeth Baudel estos mensajes suelen producirse al oír un estímulo externo como el timbre o zumbido del teléfono eso es, lo que, eso es lo que a mí me pasa por ejemplo luego mi novia me dice ¿A quién le estabas hablando a las 4 de la mañana? Y yo, pues a nadie ¿A quién le voy a estar hablando? Dice, claro que no, si yo te vi que estabas conectado tu última conexión es a las 4 y media de la mañana ¿Con quién hablabas? Y pues yo no sé qué responderle Digo, pues es que yo no hice nada, yo me dormí, pero ahora ya le voy a decir Sleep Texting. Me pasa el Sleep Texting, es por eso. Eh, eh, y yo creo que ahorita me está viendo, no sé si me esté viendo, pero me reclamaba, ¿eh? Que porque yo a las tres y media, cuatro, andaba hablando en el WhatsApp, que, eh, que esa es mi última hora de conexión. Pero no, yo creo que me pasaba el Sleep Texting, ¿verdad? Imagínense cuántas relaciones se han roto por el sleep texting y pensando que uh, ellas piensan que uno está hablando con mujeres como si uno tuviera tanta suerte, como si uno fuera este, tan deseable, como si fuera uno, no sé, galancísimo como para poder estar hablando con mujeres todo el día y en la noche. O sea, ¿por quién me toman? ¿Por qué me toma mi, mi novia? ¿Qué piensa? ¿Soy irresistible? No, pues si apenas podemos jugar videojuegos, ver una película de Spider-Man y, y trabajar, ¿quieren que ande hablando con mujeres a las 4 de la mañana? ¿Cómo creen? Y no está, no, está, no me está escuchando, <ríe> no me está escuchando. No está, ahí, ya, ya hubiera respondido ahí en el chat, pero no está. Anda una canción de José José. Está en vivo, dice Eche Gamer. Sí, estamos en vivo, Eche Gamer. Le echo la culpa al sleep texting. Así que ya saben, gente, el sleep texting puede ser eso. Yo creo que a él, le, a este niño, le pasó le pasó el sleep texting y por eso estaba de esa forma, porque estaba dormido. Qué feo, qué feo que, que, se, que se convulsionen de esa forma. Me recuerda a un ex jaja tóxico el asunto. Hola, Oxlack, los hombres son bien tímidos, no sé por qué. ¿Ya ven? los hombres somos tímidos no andamos ahí buscando mujeres ni, ni escribiéndoles a las cuatro y media de la mañana ni hablando como ¿qué, ¿qué mujer va a andar queriendo hablar con uno a las cuatro y media de la mañana? no quiero pensar que es esquizofrenia porque si no sería algo ya muy grave saludos desde La Paz, Baja California acá te esperamos algún día claro que sí, yo quiero ir a La Paz, Baja California nunca he ido a La Paz, fíjense hoy sí, mega tímidos sea, mi, mi esposo también es sonámbulo, dice Esther Hernández. Uy, sí, mega tímidos, dice eh, Violeta, mega tímidos. Vamos a ver qué más nos han mandado al WhatsApp. Ya vimos este caso que les voy a subir al canal de YouTube. Compartir, detener pantalla. Se los voy a subir así de rapidito, pero... Yo creo que vamos a indagar más en el tema del sleep texting. Gracias a nuestro amigo que nos escribió y que, a, que nos reveló que, de qué se trataba. ¿eh? Yo no había conocido el, el término, pero ahora gracias a ustedes, por eso investigamos juntos. Esto se llama Oxlack Investigador, pero ustedes son los que me ayudan a investigar. A las 4 de la mañana es española, dice. <risa> sí, ¿verdad? Ya, ya entendí, no sí, Qué bueno que no está viéndome ahorita bueno, que no me está viendo ahorita pero sí, sí me, la, sí me hubiera dicho que, que porque estaba hablando con una española o de, de aquella parte del mundo, ¿verdad? ¿tienes razón? o de Japón, por ejemplo sí, sí, sí porque de hecho yo sí en la, en la, en la noche sí escribo muy noche, pero con amigos que tengo en Japón, por cuestiones de, de coleccionismo y ella pensando que yo ando hablando ahí con japonesas o con inglesas. Para nada, para nada. Imagínate tantas mujeres, ¿cómo crees que uno va a poder hacer eso? Si el día no dura nada, no da tiempo para nada, ¿cómo vamos a andar hablando con mujeres? Australia, en Australia dice Diaria Guerés. En serio, soy muy tímido. Yo no hablo, aunque me mate, eh, me tachen. Ah, ja, dice Alex Inter. Yo tengo Alex Selvig, digo. Se da por las luces muy fuertes. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos han mandado aquí al WhatsApp. Compartir pantalla. Pestaña Chrome. No, ventana. Aquí está. Estamos nuevamente en el WhatsApp de Canadá. Saludos, Oxlack, Atentamente, César. Rodríguez, fin seguidor, un abrazo a César Rodríguez, es lo que nos mandaron a WhatsApp. Aquí tengo un mensaje de Hola, Osla Castro, soy Josué Páez, de mi número y saludos desde Argentina, San Juan. Un abrazo. Buenas noches, amigo. Tengo una imagen que no, tomé antier en una videollamada con mi esposa. No sé si te interese verla. Sale algo súper raro, como un demonio o un duende. No sé, eso veo yo. Claro, mando Lola. Claro, manda Nola. Mándanola. Escribí bien eso. manda Mándala. Me mejor le me hubiera puesto mándala, ¿verdad? Akira mandó una fotografía. Akira Drauz dice, te envió un dibujo de chica fantasma. Ah, mira. Akira draws hace dibujos. Estamos viendo ya los, los dibujos de Akira Drauz. Akira draw Que se ha vuelto miembro. Miembro del canal. Le agradezco a toda la gente que se haga miembro. Por cierto, a la gente que se haga miembro, como... Tengo como tres miembros del canal o como cuatro. Estoy pensando seriamente que si llegamos a 100 miembros del canal, les pueda subir los videos prohibidos. Porque ahí sí nadie me los va a, a, a reportar como por copy o por algún otro tema diferente. Entonces ahí sí les puedo... Subir videos y temas que no puedo subir normalmente a disposición de todos. Solamente a los que sean miembros les puedo subir ese tipo de contenido. Y si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Desmiéndate este video de, de un investigador paranormal que a ustedes les guste. Yo lo tomo, lo analizamos y lo puedo subir o a ser miembros o a OnlyFans. Yo creo que vamos a hacer una de las dos OnlyFans o a miembros, o los dos los subimos no vamos a hacer un OnlyFans para poder desmentir a todos los charlatanes sin que ellos me reporten porque por eso no lo hago porque me reportan las cuentas por usar su material por ejemplo en el caso de Omar Cruz, el extraterrestre que, que grabó que supuestamente grabó eh, muy bien pudo haber sido un extraterrestre que él tiene eh, de fondo, en su, su escritorio tiene una cabeza de un extraterrestre, uh -huh. y se ve idéntico al que sale en su transmisión, por eso uh -huh. si yo pudiera eh, usar, ver, este, utilizar su fotografía, utilizar sus audios, o sus transmisiones y demás, para poder demostrar cuál es mi hipótesis, y así desmentirlo, lo puedo hacer, pero solamente en OnlyFans, o en miembros, porque si lo pongo en mi canal principal, me lo reportan, me lo reportan por copy, y obviamente Facebook y eh, YouTube les hacen caso, ya lo han hecho varias veces, o sea, ya, hay, ya ha habido algunos, entre ellos Jaime Maussan, que reportó mi canal, y que me lo terminaron bajando, por, por reportar su contenido, como que era eh, propiedad de él, entonces, vamos a ser un OnlyFans, y ahí vamos a estar subiendo el material de, de, de las, las desmentidas de, de estos personajes, ¿qué les parece? De todos los que ustedes quieran, porque si sí, ya me cansaron, que son unos charlatanazos. Vamos, aquí tenemos las fotografías de, de Akira Drauz. Aquí tenemos esta imagen de un fantasma, de una mujer ahí, sin piernas, una mujer haciendo un culto satánico. ¿Quién sabe qué está haciendo esta mujer? Y aquí otra como en un baby doll. O sea, a Akira Drau le gusta hacer dibujos de mujeres muy buen proporcionadas con cosas satánicas. ¿Qué traes, Akira? ¿Por qué andas dibujando esas cosas? Yo me uno cuando empiezan los videos, dice Eliber Pérez. Eliber Pérez, pues voy a abrir el... el voy a abrir el OnlyFans y y me ha el primer video ese que les platiqué sobre la muchacha que encontré en Instagram, que la golpeaban y que investigué, que reporté el caso y que quería, pensé que la tenían la tenían secuestrada y resulta que me di cuenta que, que no, que era como su fetiche que la golpearan pero ahí tengo todas las fotos porque su Instagram es privado entonces, yo como pude, hice y logré que me aceptara. Y de ahí empecé a sacar todo, todo el material, porque dije, aquí un asesino este, tiene a una mujer encerrada, la tiene capturada. Pero no, ya les contaré la historia. Esto no lo puedo subir a mi, a mi cuenta normal, ni a ninguna otra red social, porque me lo, me lo denunciarían. Pero a OnlyFans, que sí parece que se puede mostrar todo, entonces ahí... Si sí, les puedo mostrar los videos y los temas que no puedo en los demás lados. Se, haga, se hagan miembros, si se hacen miembros del canal o si voy a abrir el OnlyFans y, Only y ahí subo el contenido y las cosas ocultas. Hay cosas, hay cosas que, bueno, no sé, es que no sé, no quiero que se filtre nada. Por ejemplo, las fotos de las muchachas no quieren que se filtren. Pero en este caso, porque, porque involucro a personas que obviamente si se dan cuenta de que tengo sus grabaciones, que tengo fotografías o que les sé y revelo cosas que ustedes no saben, pues obviamente van a dar el grito en el cielo. ¿Oxlack tiene OnlyFans? No, pero lo voy a abrir. Ya si después me quedo sin, sin material, pues me pongo a hacer ejercicio y le seguimos en el OnlyFans. <risa> Vamos a ver qué más tenemos. Ah, entonces, aquí estamos Akira. Akira hace dibujos de mujeres con símbolos satánicos. ¿Qué le pasa a Akira? ¿Cómo te betizan? Cómo, ¿Cómo te be, betizan, mi hermano? ¿Qué es betizan? <risa> ok, vamos a ver aquí. Tenemos a Awitz. Tenemos un mensaje de Awitz. Hoy oh, ya viste el caso de Michelo? Vamos a ver no sé quién es Michelo, por favor escríbeme quién es Michelo, quién es Michelo quién es Michelo quiero ver el caso de Michelo vamos a ver este, que nos ha mandado una fotografía, hola Oxlack, buenas noches te hice un dibujito, espero te guste aquí viendo tus directos, saludos, gracias mi hermano gracias por ese dibujito no me parezco en nada, no creo que sea yo, en lo prieto sí te quedé más o menos pero si soy, no, no, no, no, no creo que sea yo el cuervo tampoco tiene mucho que ver O a lo mejor ese eres tú Y te hiciste un dibujo nada más Pero no, no, creo, no me parezco A ver, díganme acá en TikTok si me parezco o no ¿Verdad que no me parezco? ¿O sí me parezco? Solo en lo prieto me parezco, pero no El poliamor no es bueno Chiquillos oh Ya, ya andan ahí hablando de poliamor Y cosas de esas Déjeme me peino porque yo estoy como Giorgio Tzouka, los de alienígenas ancestrales con mi pelo ya todo alborotado. Le faltan los lentes, te Le faltan los, los lentes ridículos que dicen. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Eh, es un tiktoker. Pues mándame lo que jugó la ouija. Pues mándame un video de ese tiktoker. Awitz dice... ¡Puta! Dice un chingo de cosas. <risas> ¿Que ¿De dónde le empiezo? Ok. Voy a leer algo de Awitz, nada más porque hoy no ha, hoy no ha dado ninguna ningún superchat Awitz, pero para que vea que lo apreciamos. Awitz es mi segundo nombre. Mi primer nombre es Andrés. Solo para mis amigos cercanos, mi familia y donde trabajo, me llaman por mi primer nombre. Y mis audios, mi segundo nombre... Me lo puso mi mamá de origen maya, significa hombre que tiene alas para volar o hombre que nació con alas para ser libre, pero no soy libre y no puedo volar. Y dile que le mande a Melisa varios videos a su Facebook privado y es Atena la esposa de Jesucristo. Y estuve en, un video, en una videollamada contigo hace poco. Termina los audios, me hubiera gustado que Melisa los escuchara y no existe la reencarnación, eso es la muerte final. Cuando uno reencarna deja de existir y nace en un nuevo ser de energía y puede tener restos de los restos de lo que era el ser de lo que fue fabricado. Lo que sí ha pasado es que ha pasado caso de almas que reviven, no es reencarnación, es revivir en, nuevo, en un, es revivir en un nuevo cuerpo desde bebé, y ellos se acuerdan de su vida anterior. Hay un caso que una vez se habló en History Channel de un niño que decía ser piloto y que recordaba los nombres y los rostros de su otra familia. Lo investigaron y llevaron a ese niño con su otra familia, ya muy grande, y él pudo despedirse de ellos, y ellos no podían creer que su hijo volvió a la vida en otro cuerpo. Hay casos también de que un bebé nace con dos almas, una nueva y otra que dejó algo sin terminar, y toma prestado ese cuerpo para terminar su asunto pendiente, como ver a una persona que amaba o decirle adiós a alguien, y luego esa alma se desprende del cuerpo y se queda la nueva alma. Eso es todo lo que sé sobre el tema. ...yo duermo con música en el celular... ...eso me ayuda a dormir rápido... ...con cinco canciones ya me quedo dormido... ...y jugar videojuegos no es malo... ...dice el señor Awitz... ...ahí está Awitz que me gustó... ...ese mensajito de Awitz... ...fíjense que sí me gustó lo que dijo... ...eh... ...hoy muy atinado Awitz... ...eso de que... ...un alma... ...un, un cuerpo puede tener dos almas... ...que porque una alma pide prestado ese cuerpo... ...lo toma para poder concluir algo... Me suena, me suena que es interesante. Me suena a, a, a este tipo como fragmentado, por ejemplo, que se creía tener dos, dos personalidades, tres personalidades, cuatro personalidades, que son varias, que es un problema mental, eso tiene pues un nombre. Pero puede ser, ¿eh? puede ser que si hablamos en la forma espiritual en que un alma se meta al cuerpo, que ya está eh, eh, con otra alma para terminar de hacer algo. Muy bien, Agüits. Muy bien. Hoy muy bien, Agüiz. Muy bien. Vamos a, a ver qué más tenemos por acá. Tenemos una foto. Dice, buenas noches, Oxlack. Hace aproximadamente cinco años, mi cuñada estaba trabajando desde su casa a altas horas de la noche. Todo transcurría de forma normal. De pronto, sus perritas comenzaron a comportarse de forma extraña ladrando y centrando su atención a una habitación en particular. Primera evidencia. Y me manda, me manda. Andrea acaba de llegar. Andrea ya se perdió todo lo que dijimos de ella. Ni modo, Andrea. Te lo perdiste por no estar en la transmisión. Ya está, vamos a terminar la transmisión, Andrea. Vamos a ver el video. Primera evidencia. <tose> Ok, ahí tenemos la evidencia de que Perrito sí efectivamente ladraba hacia un lugar. Vamos eh, bueno, a ver si, si estamos... Perdón, sí. Al cabo de unos minutos, mi cuñada decide grabar con su celular dicha habitación, acercándose poco a poco, y en el trayecto apareció en pantalla lo siguiente. Vamos a ver qué apareció en la pantalla. Nah. Nah. Eso es como un efecto que hicieron con el, con el teléfono. Sí, no, es una animación. No, no, no, no, creo. No creo. ¿Alguien reconoce aquí esta animación? ¿Hay alguna animación que se pueda realizar con alguna aplicación? ¿En TikTok se puede hacer esta animación? ¿O algo? ¿Alguien que haya visto algo muy igual? Porque eso a mí me parece que es, que es una animación. ¿Ustedes qué dicen? Huele a fake. Saludos desde Toluca, dice Monger. Eh, yo pienso lo mismo. Es fake, es fake. Todos dicen que es fake. Yo también digo que es fake. ¿eh? Eso, eh, Violeta, eso sí puede ser esquizofrenia. ¿Qué opinas tú de que vuelvan a revivir al mamut? Estaría interesante que volvieran a revivir al mamut. No sería el mamut al 100% porque lo que tengo entendido es que se, va to o se tomó ADN del, del mamut congelado, pero para que este pudiera o que pueda nacer este mamut, pues tendría que ser por medio de, de un parto de una elefanta, entonces no va a ser 100% un mamut. Eh, pero ya con esta, este primer parto de una elefanta pariendo un porcentaje de mamut, quizá de a poco a poco se pueda ir reconstruyendo eh, lo que pudiera ser un mamut lanudo. También recordemos que... Que no solamente había, había mamuts, el colmilludo paleador o los eh, mastodontes, son tipos diferentes, son, son tipos diferentes de mamuts. A todos les decimos mamuts, pero no, son diferentes, todos tienen eh, tamaños, formas diferentes los mamuts de aquella, del cuaternario. ¿A poco hay un mamut ahí? No veo nada virus un, un saludo que al alcohol en mamut hace rato comí un mini mamut hola brujita, habla Carlos Armijo entonces qué creen que sea falso este video verdad es falso después nos mandó fotografías de lente y vemos aquí como un cuerpecito como un rostro, nuevamente un cuerpecito un rostro, no sé mi amigo esto es falso Dice, espero puedas analizar dicha evidencia y compartir tu opinión. Un fuerte abrazo, José Guadalupe Saldaña Esquivel de León, Guanajuato y Fantasmita Sonriente. Mi hermano, yo digo que esto es falso. Falso, mi hermano. ¿Con qué aplicación lo hiciste? A ver, ¿cómo le vamos a mandar un audio? Espero que nos estés viendo, mi hermano. Mi hermano, si, sí, si sí, es falso. Dime cómo lo hicieron. Sería de mucha ayuda para resolver otros casos. No creo que sea real. Listo, ya se lo mandé. Oye, Oxlack, ¿qué opinas su conocimiento tienes sobre la momia de Nazca y lo que dicen al respecto? Y obviamente de la ingeniería de Jaimito en ello. Eh, la injerencia, perdón, la injerencia de Jaimita en ello, Pues ya lo había mencionado en alguna ocasión, las momias de Nazca tienen un problema ahí con el Ministerio de, de Cultura del Perú porque estas momias aparentemente solamente están siendo estudiadas por Jaime Maussan eh, que según a él se las dieron y que él las ha estado analizando e investigando pero eso no debería de ser, ya que las momias, <ríe> ya que las momias eh, pertenecen al pueblo peruano, a, a esa tierra. Entonces no pueden salir momias. Por lo tanto, yo creo que en su defensa, Jaime Osan ha de haber dicho al Ministerio de, de Cultura, pues que la momia debe de ser falsa. Son las momias estas que tienen tres dedos largos. No es una sola momia, es una, es una momia grande, de cuerpo completo, como un humano, solo que con tres dedos. Y hay otras dos chicas, con una, un esqueleto muy, muy burdo, muy falso. Y estas momias, investigando, pues son venidas de una persona que hacía reproducciones de este tipo y las tenía como una como algo exótico yo creo que de pronto se dieron a conocer jaime tomó el caso y de ahí viene lo de las momias de nazca pero creo que él ya no ha presentado nada al respecto y no ha presentado nada al respecto porque seguramente las momias son falsas y por el problema que tuvieron con el ministerio de cultura en perú cuando yo fui a nazca precisamente que es donde se encontraron estas momias eh, pues eh, a mí me dijeron dentro de precisamente estos museos que se encontraban ahí, que lo de la momia era falso, que tenían el problema de que no, ninguna momia podía ser prestada a ninguna persona, ni menos que se la llevaran. Así que por lo tanto las momias que él había presentado eran falsas. Por eso el ministerio no había hecho más. Eso es lo que me dijeron cuando yo fui a Nazca precisamente y pregunté sobre las momias ...que estaba presentando Jaime Manzán. Eh, ...alguien me, que te haga un abrazo... Carlos Armijo, a Sowen también... ...a Maru que acaba de llegar... ...son falsificadas por traficantes... ...dice Michael Pemichel... ...sí Michael, son falsificadas... ...son, son hechizas... ...gracias a Marco Castillo... ...que dice me encantan tus videos... ...saludos desde Chile, un abrazo mi hermano... ...por ahí tengo el video... ...de cuando estoy ...en, en Nazca y donde le pregunto precisamente a mi, a mi guía, que me está llevando precisamente por todos los lugares precolombinos de, de la zona, y él es quien me da la información esta de las momias. Entonces lo voy a subir, no he subido nada de contenido del, de mi viaje a, a Perú. ¿Qué tal, Maru? Buenas noches, saludos, yo te vayan a ayudar, ¿verdad? ¿Qué dices? Eh, no, nunca se no se puede jugar a la guardia, muy bien. Doc, ¿por qué razón las culturas sobresalientes nunca les enseñaron a construir a los demás? ¿Por qué las culturas sobresalientes nunca les enseñaron a construir a los demás? Bueno, mira, te explico. Las culturas cuando florecieron en su civilización solamente tenían un rango de, de terreno, solo abarcaban cierta parte. Por eso Mesoamérica solamente es como mitad de México y Centroamérica es la parte en la que más se extendieron las culturas de Mesoamérica. Eh, y por ejemplo, los que existían o las, las civilizaciones que vivían en el norte de, del país, entre México y Estados Unidos, no hacían pirámides, hacían solamente chozas. Eh, y los que estaban del, de Panamá para abajo, que era la que era Colombia, Brasil, Venezuela, toda esa región que era solo selva, eh, también no hacían construcciones piramidales, solamente hacían eh, chozas. A lo máximo que se tiene de, en Colombia, que yo recuerdo que se tenga de alguna estructura mmm, ¿cómo se lítica, una estructura lítica que tenga que ver con piedra, pues son los basamentos de la de la de la ciudad perdida y solamente son basamentos donde arriba iban las chozitas que estaban hechas de, de madera de paja de otro tipo de material de ahí de la zona entonces solamente las culturas que hacían sus grandes pirámides pues no era de que les enseñaran a todos porque ellos estaban en su propio rango de, de terreno no se extendían más al norte por ejemplo en méxico porque llegaban al desierto y en el desierto no había nada que a ellos ocuparan, no había necesidad de ir hacia el norte, ni apoderarse de más terreno de allá, ni tampoco más al sur, porque era una ter un, una selva muy penetrante, una selva donde los, los mayas sí hicieron civilizaciones, pero no fueron más allá de, de Venezuela o de Colombia, por eso esa región de Colombia-Venezuela, parte de Brasil y parte de Perú, que es por ejemplo el Amazonas, solamente hay vestigios desde de, de etnias como de algunos de algunos habitantes de la selva pero no de grandes civilizaciones las otras grandes civilizaciones que se construyen son en Perú en parte de Perú y Bolivia en donde ahí sí se crean nuevamente estas estructuras líticas con piedras y, y ciudades más grandes es por el terreno en donde se encuentran la cultura se basa en, en donde hay bueno se cimienta donde hay ríos donde hay lagos donde hay lugar para la agricultura y todo esto en las en la parte selvática y en la parte desértica no hay por eso las civilizaciones que habían ahí o los pequeños grupos de habitantes que vivían en el desierto y en las selvas no tenían estructuras líticas piramidales ni mucho menos porque las condiciones no se lo permitían, es por eso, no es que a unos se los hayan enseñado ni a otros no, sino por las condiciones en donde se establecieron cada, cada habitante, ¿no? Dice muchos incas y mientras la resistencia hicieron la construcción de fino a cabo. claro, claro que sí, increíbles construcciones los que hicieron los incas. Ya todos agarraron pareja aquí, ya Violeta, ya todos agarraron pareja en el chat desde ayer, están de enamorados en el chat pero faltaron algunas fotos por ejemplo la foto de Lizzy la foto de brujita la, fo la foto de, de maru fueron fotos que no se mostraron ayer que si no ya anduvieran no más de perros ya estuvieran más enamorados aún vamos a, a ver qué más tenemos por aquí porque ya tenemos una hora con 40 minutos ya vamos por lo último Vamos por lo último que tenemos aquí. y son Uy, tenemos... Ah, miren, ya nos mandaron lo del Zeppelin. Exactamente, aquí estamos viendo... Oh, bueno. Eh, esa es una comparación de lo del Zeppelin, pero ese no es el Zeppelin, el dirigible del OVNI que estábamos hablando hace un rato. Hay una fotografía más cercana del dirigible. No sé si creo que es de Goodyear el dirigible incluso. Y tiene una luz abajo. Okay. Aquí lo que hiciste es una representación, pero no es la foto original. Pero te agradezco que, que me hayas mandado esta fotografía, mi hermano. ¿Sí se ve? Sí se ve. Ok. Hermano, te mandaré unos videos de un cementerio muy antiguo donde hay soldados de guerra. ¿Cuándo, viene, ¿cuándo vienes a Canadá? ¿Por comida y hospedaje? No te preocupes. Ah, yo dije, ¿cuándo voy a, a Canadá por comida y hospedaje? O sea, sí le, sí le ando sufriendo, pero no como para andar yendo... Buscando el sueño canadiense ahora, ya que el americano ya, ya está muy choteado. Y ahora todos los, los países están yendo a Canadá. Eh, a Canadá no sé. Yo creo que ahí sí me dejan entrar. A pesar de que sí se necesita visa, yo creo que en Canadá sí puedo entrar. A Estados Unidos sí no, no puedo entrar. Yo creo que ojalá un día me dejen entrar a Estados Unidos, pero... No sé cómo hacerle para que me quiten mi récord en Estados Unidos... Aquí me mandaron una fotografía y me dicen lo siguiente. Los encontraron en Oaxaca, que según tienen muchos años, me muestra las fotografías que son fotografías prehispánicas y están muy bonitas. Miren, aquí tenemos el rostro de un jaguar. ¡Wow! Está bellísimo. Sí me parece, esta sí me parece prehispánica, sí me parece antigua. No me parece que sea una, una artesanía. Aquí tenemos algunos raspones que, que... Están hechos de piedra, ¿eh? Están hechos de piedra... Es un jaguar, qué bonito está... Uy, no parece jaguar, parece... Bueno... Sí, sí, sí, bueno... Parece un rostro humano... Con características de jaguar... Está muy interesante esta pieza, ¿eh? Qué bonita... Sí, tiene hocico de jaguar, orejas de jaguar, pero rostro como humano. ¿Fue dónde encontrado? Fue en Oaxaca. Aquí me está mandando más. Ok, esto no recuerdo cómo se llama, pero sí es prehispánico. Así que sí, yo considero que sí. ¿Es piedra o qué es? ¿O es barro? ¿Es piedra o es barro? Está muy interesante estas fotografías, ¿eh? Que nos están mandando. Aquí tenemos un mensaje que dice, Buenas, Oxlack, mi historia fue por ahí del 2014. Me andaba levantando para ir a la primaria. Eran como las 6 o 7 de la mañana. Y yo recuerdo muy bien en la puerta de mi cuarto había un ente en forma de sombra. Yo pensé que era mi mamá y le hablaba y no contestaba porque ella estaba arreglando mi uniforme. Yo estaba medio cagado del miedo y la figura no dejaba de mirarme. Después de unos minutos la figura se fue y desde ese día me da miedo dormir viendo la puerta. Saludos, Oxlack. Yo te vi cuando fuiste a la Comics en Vallarta. No te olvides de ver mi mensaje. Un abrazo, mi hermano. Dice que en la primaria, cuando iba a la primaria, pues se espantó porque una figura lo estaba observando antes de que se levantara. Aquí tenemos un mensaje que dice... Uy, muchos, muchos mensajes. ¿Qué dicen? <coughs> Escucha esta psicofonía. Era una señorita que falleció en un accidente vial. Ella era una periodista de Guatemala. Vamos a escuchar este video que nos acaba de mandar, que dicen que es una psicofonía. Vamos a ver. No o de Wobbins. Sí si se escucha, ¿eh? Dice, ¿qué me hiciste? Está interesante este video. Nunca lo había visto, mi hermano. ¿De dónde salió el video? A ver, cuéntame la historia completa. Está interesante. Interesante. Cuéntame la historia completa. Y de dónde sacaste el video. Ya está. Está interesante porque sí se escucha que dice ¿Qué me hiciste? Anayeli nos ha mandado, dice, como piedra. Sí es como piedra, no es barro. Exactamente es piedra. Anayeli, está muy bonita. Tu figura es tuya. O sea, es de tu familia. Tiene más figuras. ¿Cómo la encontraron? Cuéntame la historia. Mándame un audio o escríbeme antes de que me vaya porque si no después se me va a perder este mensaje ese video ya lo habíamos visto en serio Ángel Guerrín, ya lo habías visto es una conductora de noticieros de Monterrey es una conductora de un noticiero de Monterrey solo escucho un sonido como de motor de auto Portugal que nada. Es, es dice alguien se puede contar la historia, no escuché nada hola mariposa, no escucharon, dice falleció ahí alguien se puede contar la historia Dicen que no escucharon. ¿En serio no escucharon? A ver. Vamos a, a ver lo que me dice. Sí, los tenemos en casa. Se los regalaron a, mi, a, a mis niñas, su abuelo. Ok. Ok. Está, bonito, está muy bonito ese rostro de, de Jaguar Que fue encontrado Y vamos a ver este que Vamos a reproducir nuevamente Pongan atención Ahora vamos, vamos a escuchar Pongan atención escuchó, si no lo entendieron no se preocupen, voy a subirlo mejor al canal de YouTube o a, una, a un reel o a un, a un TikTok porque está muy bueno este, nunca lo había escuchado si se escucha, ¿qué me hiciste? no sabemos el contexto, si había más personas ahí, se ve como que están la, las autoridades está el cuerpo en el piso, está tapado cubierto con una sábana azul y se escucha ese grito No, de ¿qué me hiciste? Si sí lo escuché, Ox, dice Sato 107 Escucha clarito Dice The Princess The Principles of the Lost Príncipe De la Perdición, Patricia María Peralta, son las 10.39 de la noche Ya casi dos horas De transmisión eh, Estamos en encuentro con lo desconocido Pues gente, yo creo que Si ya no hubo superchats Alex Un abrazo, saludos de Dot Tops La historia completa eh, Ok un saludo a toda la gente que me está viendo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en YouNow, en TikTok. Y voy a poner este video de la psicofonía en las en estas redes, en Instagram, en TikTok lo voy a poner, en YouTube también. Los de YouNow pues los ven en todas esas redes sociales, en, en Twitter y demás. Y gracias por mandarme ahí todavía muchos mensajes que he recibido de ustedes. Hay que revisar uno por uno, como lo hemos estado haciendo cada noche. Los revisamos, vemos de qué trata Y si mandaron evidencias paranormales, pues las, las recopilamos. Recuerden que mañana a lo mejor seguimos. Esto tenemos un, un tema con Melissa. Pero recuerden que este muchacho de la, de la farmacéutica nos iba a mandar un video del monstruo este que apareció ahí. Entonces... Esperaré esas fotografías o esos videos Para mostrárselos Y también a las demás personas que me dijeron Que iban a mandar fotografías y videos Pues hay todavía muchos, muchos pendientes Que no he sacado No se desesperen Si ustedes ya me escribieron Si ya me mandaron sus evidencias No se desesperen Poco a poco las vamos a estar sacando Y las voy a estar mostrando en mis redes sociales ¿Ok? Así que por el momento Pues un abrazo eh, Social social media, Pedro dice, estos son sonidos del spirit box, saludos Ox, algún día serás como Ox, como Droz Rotsang. no, no, Dross, Rodzang es, es único, es único, cada quien, cada quien logra sus propios méritos y, y sus éxitos, así que mi buen amigo Dross es único y pues cada quien hace su historia, mi hermano, gracias por el apoyo, buenas noches Brujita, pero es muy difícil sacar la data de una roca, parece piedra volcánica. Saludos a Boogie. Ah, de este lado tenemos a Carlos19, un abrazo. A de también, a Jacqueline Vázquez, a Maquelina. Un abrazo, Maquelina, ¿cómo estás? A Carlotina también, a Johnny, a Totero, a Dorian Juárez, allá en Instagram, que han estado entrando y saliendo a la transmisión. A Beatriz G., a Arles también. Gracias a todos y cada uno que estuvieron acompañándome esta noche. Gracias por los superchats, por las eh, compartidas, por los likes. Y mañana seguimos eh, revisando el material. Mañana es miércoles. Ya me acordé que voy a tener que hacer algunas cosas. Pero si no, el jueves... No, o sea, mañana sí estoy con ustedes. Voy a estar con Melissa, voy a estar con ustedes. Pero a lo mejor el jueves, quizá, si me siento bien, si, si, si la medicina me hace bien, si todo perfecto, quizá iniciamos como desde las 8 de la noche... ...y nos extendemos hasta las 10 u 11 de la noche... ...para que haya más tiempo, ¿no? A lo mejor revisamos más de los mensajes... ...y así le, le, le damos velocidad a todos los mensajes... ...que me han llegado al WhatsApp, ¿les parece? Así que vamos a despedirnos en este momento... ...los quiero mucho, descansen... ...mi nombre es Oxla Castro... ...los quiero ver sonreír... ...los quiero ver felices... ...y nos vemos mañana en el canal de YouTube... ...en Facebook, en Instagram... ...recuerden que diario... Subo contenido a TikTok, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a Facebook. ¿Ok? Gracias, Dayana Arguello. Un abrazo, Dayana Lisi, Un abrazote, Lisi, que llegaste tarde, pero bueno, aquí estás. Ángela Guerrín, a Kip, a David Gerardo, a Rube, chulada, te mando besos. A Rube, gracias por estar aquí en esta noche. A Nayeli López también, gracias. A Beatriz G, a todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho. Nos vemos. En mis redes sociales voy a seguir publicando cositas ahorita en mis redes sociales. Y mañana nuevo video. Los quiero mucho. Descansen. sowen Un abrazo. Hasta mañana.